últimos años eh, las relaciones entre China y América Latina eh, han venido desarrollándose muy rápido. Eh, yo quisiera poner el eh, ejemplo a, a Chile, ¿no? a tomar eh, Chile como un ejemplo. Si sí, Hace 10 años, entonces, eh, o sea, hace años en China se sabe de se sabía de Chile como un país de cobre. O sea, la impresión para la gente común y corriente en China. Y ahora sabemos mucho de Chile por eh, el gran avance eh, entre las relaciones de China con Chile. Sí, no solamente de cobre, también, por ejemplo, eh, Chile ya superó a Tailandia para llegar a ser el primer exportador de frutas frescas a China. ¿No? Y el pino también ha ganado un gran espacio en el mercado China, de China. ¿No? Y eso se debe a los esfuerzos hechos por los gobiernos de China y Chile, y también por la amistad que siempre existente existe entre los dos países porque Chile es el primer país en establecer, eh, primer país sudamericano establecer relaciones diplomáticas con China y eso eh, en el año 1970 y eso creo que eh, ahora China es el primer socio comercial de de Chile, pero en todo el mundo. ¿no? Y, eh, en los últimos años China ha avanzado mucho en su economía. Eh, creo que eso también eh, por lograr el apoyo de muchos países, entre ellos Chile. La iniciativa de la flanja y la ruta presentada por China en el 2013. Y no solamente es una iniciativa para Europa, también para Asia, sobre todo muchos vecinos de China, países vecinos de China han participado en, este, en muchos proyectos de la iniciativa. Este, esta iniciativa, eh, se basa en los principios de respeto mutuo y este, la conectividad entre sí y también la cooperación eh, y este, la ganancia este, compartida. Y el objetivo de China no es solamente exclusivamente para, para algunas regiones, sino muy activo. Abierta esta iniciativa. Y este, la América Latina es una extensión natural de la ruta de, de la seda en la antigüedad. Porque en el siglo, desde los siglos pasados, sobre todo desde el siglo XVII, o XVIII, sea, eh, entonces eh, ya empezó a tener la nave de Manila, o sea, nave de China, entonces cruzó el Pacífico a través de Manila para, por ejemplo, Acapulco, para el puerto de Acapulco y también para otros países latinoamericanos. Entonces, la ruta de seda de China con América Latina existía antes, entonces no es una... Iniciativa que sin pase, si no tenemos la pase muy antiguas. Pero ahora, como dije, la iniciativa es una iniciativa abierta, inclusiva. O sea, en, quisiéramos desarrollar las relaciones con otros países sin excursión ¿sí? Excursión, ¿no? Y sobre todo América Latina. Y China, ahora nos encontramos en momentos muy importantes y muy cruciales, porque tenemos la voluntad y tenemos la volunt y el interés de acelerar nuestros, nuestros vínculos, nuestra cooperación. En estos momentos ya presentada la iniciativa, y podríamos hacer más cooperación dentro de este marco aprovechando las ventajas de cada parte. Porque China tiene sus ventajas, los países latinoamericanos también tiene las suyas. Entonces necesitamos combinarnos, necesitamos complementarnos. Entonces existen grandes complementariedades entre, entre nosotros. Por eso la iniciativa de la franja y la ruta, nos da muy buenas eh, muy, muy buen, o sea, ventajas, ¿no? nos da muy buenas posibilidades para acelerar la cooperación. Creo que tenemos que aprovechar, tanto China como América Latina, tenemos que aprovechar estas coyunturas, estas posibilidades para para fortalecer la cooperación en beneficio de ambos pueblos.